Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Dos son los miedos principales de un escritor primerizo, gente, digamos, hace ya 42 años que ya estamos en esta profesión de coordinar, parir, de escritores. Y, y en estas décadas he visto que las preocupaciones son, por un lado, se entenderá lo que digo, por el otro... No seré demasiado explícito en lo que quiero decir, o sea, por exceso o por defecto. Yo lo voy a sacar hoy, en este programa, le voy a sacar todas las dudas habidas y por haber al respecto. Supónganse un Franz Kafka, por ejemplo, que dice, bueno, vamos a explicar de alguna manera la, la metamorfosis de Gregorio Samsa en un horrible insecto. Recuerden que la metamorfosis trata exactamente de eso, pero no es una metamorfosis progresiva, ni es consecuencia de algo previo, por lo menos algo previo escrito por el autor. Piensen en la metáfora, me siento una cucaracha, ¿ok? Bueno, si bien Kafka nunca dice cuál es el... el insecto en cuestión, pero a veces que uno se siente aplastado como un gusano, como el peor del, de las pulgas del universo, fenómeno. Supónganse que Kafka dice, yo tengo que justificar de alguna manera esta metamorfosis. Entonces el tipo va y se escribe como... Dos o tres páginas previas contando lo infeliz que es Gregorio Samsa, lo mal que le va con las mujeres, lo mal que le va con el trabajo, lo mal que le va con el padre, sobre todo, con su familia, con los inquilinos que tienen en la casa viviendo. Le va pésimo. Entonces, lógicamente, una mañana Gregorio va a terminar despertándose convertido en un... ¡No! ¡No hace eso! No hace eso, Kafka. Va derecho viejo y dice, dice. En el comienzo de la metamorfosis, aquella mañana, después de un sueño intranquilo, el señor Guerrero Sanza se despertó convertido en un horrible insecto. ¿Cuál es el, el, el secreto de esto? Porque es un, un cuentazo, algunos dicen que es una novela corta, yo pienso más que es un cuento episódico en todo caso, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es la la característica fundamental, la verosimilitud, la verosimilitud increíble, decís, pero ¿cómo hace este tipo para hacerme creer esto? Y así, sencillamente, te lo dice. El secreto está en que Kafka, en ese momento, aprovecha que eh, en el comienzo del cuento hay una delgada línea de credibilidad, digamos, uno, eh, digamos, el la incredulidad de uno está en cero, digamos, ¿no? Porque uno tiene ganas que cuando abre un cuento le guste. Entonces, ah, mira qué bien, había una vez un señor que se despertó convertido en un horrible insecto. Veremos a ver qué pasa. Bueno, la cuestión es que si bien Kafka no habla de un tema de ciencia ficción o de un tema sobrenatural, es decir, se convirtió gracias a un encantamiento, se convirtió gracias a un experimento científico, lo que sea, no lo dice nunca, pero está ahí la cuestión, digamos, de esa realidad tremenda de esa vida de infelicidad tras infelicidad que uno puede intuir en el pasado de Kafka. Entonces la disyuntiva es esta. Si vos sos un autor demasiado lógico, seguramente que vas a querer ir por esa vía. Agarrar y decir, bueno, vamos a explicar por qué este señor se convirtió. Y si vos sos un escritor que le gusta sorprender a los lectores y sobre todo que has leído mucho, Sabes que las explicaciones no son necesarias. Nosotros ahí ya le estoy pidiendo a Nomi que ponga la tarjeta en donde hablamos del cuento El collar de Guy de Mopazán, lo deben tener de por acá más o menos, donde yo explico, digamos, que Mopazán hoy día no hubiera puesto esa primera página explicativa contando lo infeliz que era la señora de Loacel, eh, digamos. Esa mujer que ansiaba otra vida, eh, tener eh, eh, amantes, joyas, qué sé yo, todas esas cosas que se le pasan por la cabeza a esta señora. No era necesario porque en, en el accionar mismo, por medio de la acción, nosotros descubrimos cómo es el personaje, cuáles son sus apetencias y todo. ¿no? Así que no es necesario. Así que piensen por un lado en eso. Muchas veces no es necesario explicar nada, directamente ir derecho a la acción. Pero hay momentos, hay momentos en que uno necesita explicar. A mí se me vienen a la cabeza tres momentos en donde el autor necesita explicar qué es lo que está pasando, porque si no el lector se queda en, digamos, en ascuas, para decirlo, para decirlo a sabe. Yo tenía mis anteojos, acá está, por acá, listo. Ahí está. Miren, el primero es Edgar Allan Poe, ¿dónde lo tengo acá. Está Socotró con la traducción de Julio Cortázar, acá está. Miren, en el final del Gato Negro. Ah, un consejo: si ustedes son de los que no les gusta que les arruinen los argumentos, el llamado spoiler, vayan y lean estos cuentos. Yo les dejo la, en la bibliografía, les dejo los cuentos así que interrumpan, leanlos en todo caso y después ahora releemos, ¿eh? volviendo de la pausa. Después de leer estos cuentos que les digo, el primero es El gato negro de Edgar Allan Poe. Miren cómo termina, ustedes ya lo acaban de leer, así que dice, está el momento, ¿se acuerdan cuando llega la policía? El protagonista había eh, asesinado un hachazo, se le interpone el gato negro, eh, la, había asesinado el hachazo a la mujer, este, agarró y la, la metió adentro. Lo cuenta Poe sin ningún problema, la metió adentro, la emparedó, a Paul le, le encanta emparedar gente en sus, en sus cuentos, piensa en el torre de amontillado, piensa en el corazón del ator, piensa en este, en el acto negro. Así que bueno, ahí tenemos que esta mujer estaba ahí el cadáver pudriéndose y de repente llega gente, los policías, el eh, envalentonado, como pasa exactamente igual que el corazón del actor. Yo empiezo a hacerse el valiente, empieza a tocar, vean las paredes, qué duras que son. Y, yo, y de repente, que Dios me protege y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes, cuando una voz respondió desde dentro de la tumba.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 cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz de la tora me entregaba el verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Más clarito, echarle agua. A mí muchas veces pasa en el taller que me dice pero Marce, ¿no será demasiado explicativo? Y yo, bueno, mira, vamos a repasar un poco esta cuestión, ¿no? Eh, lo que hizo Pau en su momento. Ahora, hay explicaciones y hay explicaciones. Fíjense en esto. Apenas había cesado el eco de mi golpe cuando... Un maullido aterrador se oyó desde adentro. Muy <risa> bueno ya. Sería, eh, estás, si sos jugador de truco, estás tirando el ancho de espada en la primera mano. Pará. Entonces, ¿qué hace Pou? Disfraza, te escamotea la información y te habla, te describe eso, y sí, cuando vos revisás de nuevo el cuento, decís, sí, sí, un maullido se parece a esto, un quejido sordo y entrecortado al comienzo, como el sollozar de un niño que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo larido, por completo normal. Fantástico, si ese maullido, estamos fritos. Pero también estamos fritos, y en el final dice... Una cosa parecida a esta, dice el cadáver ya muy corrompido. Sobre su cabeza, con la boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz de delatora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Si llegamos a decir acá, el, el, el horrible gato estaba agazapado del horrible gato o había emparedado el gato en la tumba, eso sí que sería realmente explicativo en el más sentido. ¿Por qué? porque el lector no tendría cabida. Si vos le decís, horrible bestia, dice, pará, el horrible bestia, ah, debe ser el gato, y cuando dice, habían parado al monstruo, claro, es el gato, wow, ¿viste? Si uno dice, habían parado al gato en la tumba, no hay misterio. Uno dice, qué tarado, pobre boludo, ¿no? Se equivocó mal. Pero acá, en este caso, uno piensa, y el gato se le metió en todas las cosas que uno pone. Cuando estaba levantando la pared, el gato agarró y se coló ahí adentro, ¿no? Seguramente tenía hambre, vaya a saber por qué se metió adentro. Pero bueno, la cuestión es que Pau no tiene ningún empacho en explicarte el final. Pero guarda, no te lo explica explícitamente, tipo la prueba del helado, viste, que pum, te la, te la pegaste acá cuando iba derecho acá a la boca. No, es exactamente, exactamente lo que hay que hacer. Escamotear para que las palabras clave las ponga el lector. Otro ejemplo nos lo probé... Don Jorge Luis Borges en dos cuentos impresionantes. Hay una, un asadito, el narrador cuando es chiquito, no era autor, era el narrador, el chiquito dice que eh, esto que sucedió eh, lo han presenciado muchos, o sea, se quedó, quedaron todos muertos, yo fui el único y voy a revelar entonces lo que sucedió. ¿Qué pasó? <risa> Estaban viendo una colección de armas y un par empezaron a discutir por el truco, etcétera, etcétera. La cuestión es que se levantan, van a buscar las vitrinas y, y se dan cuenta los amigos que saben pelear a cuchillo de estos tipos. Bueno, lo que pasa es otra cosa y Pau lo va, Pau, Borges lo va de, desentrañando a lo largo de todo el relato, ¿no? Uno mata al otro, mienten todo directamente y después pasan los años y el narrador se cree eh, con autoridad ya para revelar lo que sucedió. Dice, en los años siguientes pensé más de una vez en confiar la historia a un amigo, pero siempre sentí que ser poseedor de un secreto me halagaba más que contarlo. Hacia 1929 un diálogo casual me movió de pronto a romper el largo silencio. El comisario retirado don José Olave me había contado historias de cuchillero del Bajo del Retiro, observó que esa gente era capaz de cualquier felonía con tal de madrugar al contrario y que antes de los podestés de Gutiérrez casi no hubo de los criollos. Le dije haber sido testigo de uno y le narré lo sucedido hace tantos años. Me oyó con atención profesional y después me dijo ¿Estás seguro de que Uriarte y el otro no habían visteado nunca? A lo mejor alguna temporada en el campo les había servido de algo. No, le contesté. Todos los de esa noche se conocían y todos estaban atónitos. Olave prosiguió sin apuro, como si pensara en voz alta. Una de las dagas tenía el gavilán en forma de U. Dagas como esa hubo dos que se hicieron famosas, la de Moreira y la de Juan Almada por Tapalquén. Algo se despertó en mi memoria. Olave prosiguió. Usted metió a sí mismo un cuchillo con cabo de madera de la marca del arbolito. Armas como esas hay de Amires, pero hubo una. Se detuvo un momento y prosiguió. El señor Acevedo tenía su establecimiento de campo cerca de Pergamino. Precisamente por aquellos pagos anduvo a fines de siglo otro pendenciero de mentas, Juan Almanza. Desde la primera muerte que hizo a los 14 años usaba siempre un cuchillo corto de esos porque le trajo suerte. Juan Almanza y Juan Almada se tomaron inquina porque la gente los confundía. Durante mucho tiempo se buscaron y nunca se encontraron. A Juan Almanza lo mató una bala perdida en unas elecciones. El otro, creo, murió de muerte natural en el Hospital de las Flores. Nada más se dijo esa tarde, nos quedamos pensando. Ahora fíjense cómo va a explicar Borges el final. Presten mucha, pero mucha atención. Nueve o diez hombres que ya han muerto vieron lo que vieron mis ojos. La larga estocada en el cuerpo y el cuerpo bajo el cielo. Pero el fin de otra historia más antigua fue lo que vieron. Mané Uriarte no mató a Duncan, las armas, no los hombres, pelearon. Habían dormido lado a lado en una vitrina hasta que las manos la despertaron. ¿Acaso se agitaron al despertar? Por eso tembló el puño de Uriarte, por eso tembló el puño de Duncan. Las dos habían pelear, no sus instrumentos los hombres. Esto es una parentética está aclaratoria, ¿eh? entre guiones de paso. No sus instrumentos los hombres, las dos habían pelear, las dos armas. Y pelaron bien esa noche, se habían buscado largamente por los largos caminos de la provincia y por fin se encontraron cuando sus gauchos ya eran polvo. En su hierro dormía y acechaba un rencor humano. Ah, ojalá que todas las explicaciones de los finales de cuentos sean así. No es que se tenían bronca, dice, en su hierro dormía y acechaba un rencor humano. Este es el colmo de la personificación. Y no termina acá la cosa. Miren lo que dice Borges. Las cosas duran más que la gente, quién sabe si la historia concluye aquí, quién sabe si no, volverán a encontrarse. Final abierto, una segunda parte maravillosa. Andá a ver si la, la colección de fierritos que tengo yo acá, miren esta bestia, esto, animalada, esto es más un hacha con un cuchillo, mi último y mi favorito, increíble, Mira lo que es, de repente está aquí guardando una especie de rencor humano. Ay, mamá mía, me voy a cuidar esta noche. Las cosas duran más que la gente, quién sabe si la historia concluye aquí, quién sabe si no volverán a encontrarse. Y después otro cuento, también de Borges les prometía, que es El milagro secreto. Se los cuento rápidamente para poder degustar mejor la explicación del final. Hay un autor judío, de teatro, que eh, deja una obra inconclusa, entran los nazis a Praga, lo capturan y están por fusilarlo, nunca dice Borges por qué, no, la cuestión es que lo fusilan, chau. Este, la cuestión es que Vladimir Hladik, se llama este dramaturgo, le pide a Dios que le, ter, le deje terminar la obra. Cuántas enseñanzas que hay ahí, no? porque uno dice, bueno, vamos a tenerlo, pero cómo, si está el pelotón de fusilamiento ya a las puertas, ¿no? Y además, ¿para qué? Porque si te vas a morir, bueno, no importa la gloria, importa la maravilla de la creación. Esa es la gran metáfora de este cuento. Ahora, ¿cómo hace Borges, cómo se desingenia Borges para poder, digamos, hacer que este personaje termine de escribir, al menos en su cabeza, eh, eh, es, gracias a ese milagro secreto que le da a Dios, al menos en su cabeza termina de escribir la historia? Miren lo que pasó. El piquete, o sea, el pelotón de fusilamiento, se formó, se cuadró. Hladic de pie contra la pared del cuartel, esperó la descarga. Alguien temió que la pared quedara maculada de sangre, entonces le ordenaron al reo que avanzara unos pasos. Hladik, absurdamente, presten atención a esto, Cladic absurdamente recordó las vacilaciones preliminares de los fotógrafos, viste, vos ponete acá, vos ponete allá, porque si dijera Cladic recordó las vacilaciones preliminares del fotógrafo, sería realmente catastrófico, porque no podés, no podés en un momento así de, de la del momento supremo, estás a punto de ser fusilado, ¿no? y, y no, Borges no hace eso, Borges te dice Cladic Coma, absurdamente coma, recordar las vacilaciones preliminares del fotógrafo. Entonces ahí está reconociendo el autor que se le ocurrió al personaje y es absurdo que se le ocurra en ese momento, con lo cual se cumpla que yo de Borges hay que prevenir las reacciones del lector. ¿eh? Dice, una pesada gota de lluvia, tengan en cuenta esa gota de lluvia, rozó una de las cines de Sladik y rodó lentamente por su mejilla. El sargento ociferó la orden final. Punto y aparte, y después un párrafo de cinco palabras. El universo físico se detuvo. Punto y aparte. Recuerden la dimensión desconocida. Recuerden, pongámosle ahora un poco más cerca para nuestros, nuestros queridos, la franja de más, más, más grande son entre 25 y 35 años, acá en el canal. Recuerden Dark, ¿cómo se llamaba? La Black Mirror. Black Mirror tranquilamente, este cuento podría ser un cuento de eso, tanto de dimensión desconocida como Black Mirror. El universo físico se detuvo. Las armas convergían sobre Gladick, pero los hombres que iban a matarlo estaban inmóviles. El brazo del sargento eternizaba una ademán inconcluso. En una baldosa del patio una abeja proyectaba una sombra fija. Esto es una genialidad. El viento había cesado como en un cuadro. Hladek ensayó un grito, una sílaba, la torsión de una mano, comprendió que estaba paralizado. No le llegaba ni el más tenue rumor del impedido mundo. Pensó, estoy en el infierno, estoy muerto, pensó, estoy loco, pensó, el tiempo se ha detenido. Luego reflexionó que en tal caso también se hubiera detenido su pensamiento. Quiso ponerlo a prueba, repitió sin mover los labios la misteriosa cuarta égloba de Virgilio. Imaginó... Los ya remotos soldados, ¿saben por qué dice misteriosa? Dicho de paso, parece que Virgilio en esta égula eh, anticipa la llegada de nuestro Redentor, que falta una semanita para su resurrección. ¿Mm? Por eso dice misteriosa cuarta égula de Virgilio. Imaginó que, ya, que perdón, imaginó que los ya remotos soldados compartían su angustia, anheló comunicarse con ellos, le asombró no sentir ninguna fatiga, ni siquiera el vértigo de su larga inmovilidad. ¿Vieron el síndrome de Estocolmo, dicho de paso? Dice increíble, Borges ya lo tenía anticipado eso. Anheló comunicarse con sus verdugos, con ellos. Le asombró sentir en una fatiga, ni siquiera el vértigo de su larga inmovilidad. Durmió al cabo de un plazo indeterminado. Claro, ¿qué sabes cuánto estás durmiendo? Al despertar el mundo se inmóvil y sordo. En su mejilla perduraba la gota de agua. ¿Se acuerdan el cintillo que les dije? Ténganlo en cuenta. En el patio la sombra de la abeja. El humo del cigarrillo que había tirado no acaba nunca de dispersarse. Otro día pasó antes que Esladic entendiera. <ríe> y si el lector no entendió, ahí viene Borges y te lo explica. No tiene ningún empacho en este explicarlo. Y dicho de paso, esa. A ver, adivinan, ¿no? Porque esa palabra día, cuando dice otro día pasó antes que Esladic entendiera, ese día está entre comillas. Porque acá el tiempo es distinto. Un día, nosotros lo medimos de acuerdo con nuestro tiempo biológico y psicológico. ¿Cómo haces si estás en una especie de eternidad, en un limbo eterno? Entonces Borges dice, un día. Él crea Borges una unidad de tiempo especial para este relato formidable. Otro día pasó antes que Hladic entendiera. Un año entero, repasa, de paso repasa. Un año entero había solicitado a Dios para terminar su labor. Un año le otorgaba su omnipotencia. Dios operaba para él un milagro secreto. Lo mataría el plomo alemán. Encima te está contando el plomo nomi, te das cuenta. Está contando, te está anticipando un final. ¡Es tremendo! Lo mataría el plomo alemán en la hora determinada, pero en su mente un año transcurría entre la orden y la ejecución de la orden. De la perplejidad pasó al estupor, del estupor a la resignación, de la resignación a la súbita gratitud. No disponía de otro documento que la memoria. El aprendizaje de cada exámetro que agregaba le impuso un afortunado rigor que no sospechan quienes aventuran y olvidan párrafos interinos y vagos. No trabajó para la posteridad, ni aún para Dios, de cuyas preferencias literarias poco sabía. Minucioso, inmóvil, secreto, urdió en el tiempo su alto laberinto invisible rehizo el tercer acto dos veces, borró algún símbolo demasiado evidente, las repetidas campanadas, la música, ninguna circunstancia lo importunaba. Omitió, abrevió, amplificó en algún caso optó por la versión primitiva, consultó este canal, no, mentira, llegó a querer el patio, el cuartel, uno de los rostros que lo enfrentaban modificó su concepción del carácter de Remerstad. Descubrió que las arduas cacofonías que alarmaron tanto a Flaubert son meras supersticiones visuales, debilidades y molestias de la palabra escrita, no de la palabra sonora. Dio término a su drama, no le faltaba ya resolver sino un solo epíteto. Lo encontró, la gota de agua resbaló en su mejilla, y inició un grito enloquecido, movió la cara, la cuádruple descarga lo derribó. Jaromir Hladik murió el 29 de marzo a las 9 y 2 minutos de la mañana. Y toma mate. ¿Sí? Así que, muchachos, Marce, ¿cómo hago para que quede claro? Explícalo, explícalo. Y si sobra, después cortá. Pero atender una cosa. Una cosa es explicar diciéndole pegar un tiro y otra es la cuádruple descarga, lo derribó, que es una cosa muy, pero muy diferente. ¿eh? La manera en que nosotros contamos, el cómo siempre va a determinar el qué. Ni Borges ni Kafka ni, ni Poe, eh, los autores que les traje esta noche, han tenido a, empacho alguno en explicar sus finales, y Kafka en todo caso también su principio. Sigan ese camino y nunca van a tener miedo. La historia, por supuesto, se la banca perfectamente sola, y si no se la banca sola, ¿Sabes por qué se la banca esta, estas explicaciones? Porque los argumentos son espectaculares. ¿eh? El qué es una maravilla y el cómo acompaña a ese qué. Así que, muchachos, ego los absolvo a todo aquel que quiera explicar eh, su cuento. No hay ningún, ningún problema, pero atiendan cómo se explica, por medio de la elipsis, de la ilusión. A veces directamente te lo dice. Esto fue lo que pasó. No tiene ningún empacho. Así que ustedes tampoco. Quiero que quede clara esta enseñanza. Entonces, mejor que eso sobre y no que falte. Ok. Un gran abrazo y la seguimos en todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto.